Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí en nuestra clase número 16 de Proverbios. La verdad que es un privilegio poder estar terminando esta, este, este espacio, eh, esta manera de poder comunicarnos que hemos encontrado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de... Eh, restricciones de las actividades como las veníamos teniendo y hemos encontrado esta manera de poder eh, llevar adelante un estudio, eh, llevar adelante una reflexión sobre el libro de Proverbios. Así que, bienvenido a este espacio que estamos ya eh, casi culminando, esta es la anteúltima clase, estamos en la clase número 16, en nuestros estudios estamos ya en la, en realidad, en nuestra lección número 12 y eso es muy pero muy productivo, agradecemos a Dios que ya estamos eh, en, este, en esta etapa final. Hola Vero, bienvenida, ¿cómo te va? Yo mientras están sumándose a algunos en esta, en esta transmisión, voy a intentar, como lo estamos haciendo habitualmente, voy a intentar poder copiar el link de eh, Facebook para que pueda compartir a nuestro grupo de WhatsApp. Mientras estamos en esta... En esta les cuento que aquí en la ciudad de San Luis, donde estamos en este mismo instante, están haciendo, eh, según el teléfono, 4 grados, sensación térmica de 3 grados, está haciendo este, bastante frío, eh, gracias a Dios tenemos estufas eh, aquí y ojalá Dios quiera que vos tengas una buena calefacción si es que estás eh, en tu casa eh, y, y, y que puedas estar protegido de esta eh, de esta eh, etapa de frío que estamos teniendo, ya estamos en el invierno, así que agradecemos a Dios porque podemos eh, también disfrutar de esta, de esta estación que eh, es muy necesaria. Ahí ya le pude compartir a los eh, compañeros, a las compañeras del grupo de WhatsApp de Crecimiento de Proverbios, les compartí el link para que puedan directamente ellos estar eh, accediendo a través ...de su celular, de su computadora, de donde tengan sus este, eh, aparatos o sus eh, receptores electrónicos. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida, bendiciones bendiciones a los que se están sumando. Eh, les contaba hoy en el, en el video que ya nos quedan solamente estas dos eh, eh, lecciones... ...o estas dos eh, eh, exposiciones que vamos a tener sobre proverbios, ya estamos terminando esta etapa... Y agradecemos mucho, primero a Dios, obviamente que es el que nos da fuerzas, y también a cada uno, a cada una de las que le está poniendo mucha, pero mucha eh, voluntad. Hola Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Esa voluntad de, de, de hierro, esa voluntad de, eh, de, de fuerza que eh, agradecemos a Dios poder culminar, comenzar y terminar una etapa tan pero tan productiva como esta que estamos teniendo. Eh, espero que cada uno de nosotros esté obteniendo conclusiones positivas, conclusiones de bendición, conclusiones de aprendizaje, conclusiones de sabiduría, que es el, el objetivo, que es eh, el propósito de, primero del libro de Proverbios y también de este estudio que hemos comenzado allí en abril. Bueno, ahí ya estamos teniendo algunos que se están sumando. ¿Qué les parece si vamos directamente a nuestro material? El material que hemos compartido hoy, yo voy a intentar compartir esto a través de la pantalla. Ahí voy a colocar el, el PDF. Nuestro material dice, escogiendo el camino de la sabiduría, y es la parte número uno. Ah, en nuestro eh, video de presentación de la materia que les mandé eh, a través de YouTube, hemos, eh, hemos eh, leído esta primera parte que tiene que ver con los dos caminos, con la sabiduría, elegir la sabiduría o elegir este, esa esa representación eh, como una mujer eh, de sabiduría o una mujer mundana, ¿no? ¿A, qué, eh, a cuál escuchamos? ¿Cuál elegimos? Y el segundo párrafo de nuestro estudio dice eh, lo siguiente, ahí vamos a comenzar a, a, a ahondar, comenzar a, a trabajar sobre ello, ojalá que lo hayas hecho en tu casa y si no lo hiciste, bueno, vamos a hacerlo ahora todos juntos, los que estamos en vivo, los que los estarán por ver seguramente más tarde o mañana, no hay problema, gracias a Dios, esto nos permite la tecnología y por eso vamos a intentar, vamos a... Eh, eh, Proponer, seguir con esta eh, modalidad, porque creo que a muchos de nosotros nos ha venido bien poder tener ese repaso, esa, esa mirada eh, en el momento en que podemos, esos tiempos que podemos manejar, que agradezco a Dios por eso a cada uno de los que todavía sigue eh, insistiendo y sigue poniendo su esfuerzo y sé que muchos están trabajando, muchos están haciendo diferentes actividades, muchos están con diferentes este, frentes que están eh, eh, enfrentando en su vida y sin embargo le dedican un tiempo a este estudio. Así que te agradezco y vamos a intentar eh, terminarlo ahora esto y vamos a proponer después una nueva, eh, un, un nuevo estudio. Pero mientras tanto, solamente volquémonos al que tenemos ya. Dice el segundo párrafo de esta lección número 12. Tengo que escoger el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Tengo que escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Te acuerdas? Ya este, en las primeras lecciones habíamos visto los dos caminos. Siempre la decisión es mía. Ahora, Dios ya ha revelado cuál sería claramente mi decisión. Y ahí vamos a ir al capítulo 30 este, de, de Deuteronomio, perdón, que eh, Dios le da a elegir a todo el pueblo sobre eh, dos temas, sobre la vida y la bendición, o la muerte y la maldición. Mira lo que dice Proverbios 30, 20. acá yo, eh, para no estar tanto tiempo buscando en la computadora, me traje mi celular, mi celular también tiene eh, el Mishword, y entonces directamente ahí vamos a leer Proverbios 30, este, versículo 20, dice, «Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti». Entonces, ¿qué es la vida para que la escojamos? Dice allí en nuestro material, ¿Cuál sería la respuesta? Y ahí, leyendo Deuteronomio 30, 20, dice que ames a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él, Dios, es vida. O sea, Dios es, se, se transforma en la vida nuestra. Entonces, si yo voy a escoger la vida, significa que estoy eh, eligiendo a quién. A Dios. Los que tienen a Dios, tienen la vida. Y si miramos también en Primera de Juan, el, en la carta este, de Primera de Juan, allí al final de nuestra Biblia, en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice lo siguiente, miren, el que tiene al Hijo, y aquí está hablando de Jesucristo, tiene la vida. Es un paralelo de este versículo de Deuteronomio, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, yo, vos, cada uno de nosotros, cuando elegimos a Dios, estamos eligiendo la vida, estamos eligiendo la bendición. Dice, Dios quiere que los hombres, las mujeres, el género humano, escoja la vida. Dios no quiere que ninguno de nosotros reciba maldición y muerte. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros tenga una relación con Él porque Él es la vida. Juan, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice lo siguiente, y lo tenemos anotado allí en nuestro apunte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, es muy profundo esto y también es eh, bien sencillo de entender. Yo cuando estoy eligiendo la sabiduría, cuando estoy eligiendo este, lo, la bendición, estoy eligiendo a Dios. Estoy eligiendo la vida de Dios. Estoy eligiendo lo que Dios quiere para mí. Y estoy diciendo, Dios, yo quiero que vos estés revelando ese plan hermoso, ese plan maravilloso que tenés para mi vida, que lo reveles en mí y que yo pueda hacer tu voluntad. Dios, yo quiero seguirte a vos y por eso elijo. Esto es el principio de la libre elección. Esa palabrita que hemos escuchado muchas veces, que es bastante difícil de pronunciarla, el libre albedrío, la libre elección. Dios no me obliga a que yo tome una elección, sino que me dice, mira, yo te voy a dar a elegir estas dos o estas dos cosas que tenés frente a vos. Elegís la bendición ¿Elegís la sabiduría, elegís la vida o elegís la muerte, elegís la maldición, elegís todo lo que no sea sabio, lo necio, lo no sabio, lo no inteligente? Vemos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que el deseo de Dios para los hombres y el anhelo, o sea, lo que Dios quiere que nosotros elijamos, siempre es el camino de la vida. Dice Ezequiel 18.23, lo voy a seguir buscando aquí en mi, en mi teléfono, Ezequiel 18.23, acá está, bien. Tardo más o menos lo mismo, me estoy dando cuenta que no, no mejoró mucho el tiempo. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, Dios no quiere la muerte.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 deseo de Dios, un clamor, que Él dice, yo no quiero que ustedes mueran, yo no quiero que ustedes se pierdan, yo no quiero que ustedes tengan la maldición, yo quiero bendecirlos. Decir, yo no estoy eligiendo eso, ustedes lo están eligiendo. Y como Dios sigue siendo caballero, deja que yo elija lo que yo quiero. En el versículo 11 de este mismo este, eh, capítulo Dice lo siguiente, ahí nos lleva, y que no haga las otras, ah perdón, a ver, discúlpeme que Ezequiel 33, 11, ¿sí? este es el Ezequiel 18. Ezequiel 33, capítulo 33, y el versículo 11, miren lo que dice. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volvéos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él sigue llamando, él sigue diciendo, yo quiero darte vida, yo quiero bendecirte, yo quiero que vos tengas el, el, el plan que deseo para vos. Hacelo y Dios no te obliga, vuelvo a insistir, no es una obligación, no es una coerción para que lo hagas, es una invitación, es un clamor. Es un llamado, Dios te llama, Dios me llama y dice, yo quiero que vos seas parte de mi plan, ¿Eh? ese plan maravilloso de Dios. Dice que en los relatos de los evangelios, ahí vamos a, a, a seguir leyendo en los párrafos que tenemos de nuestro material, dice, en los relatos de los evangelios encontramos tristes ejemplos de aquellos que rechazaron la vida de Dios y que rechazaron al Dios de la vida. Estas personas rechazaron venir a Cristo y se negaron a creer en Él. Jesús lo afirmó en Juan 5, 40. Entonces vamos al a Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 40. Acá me estoy dando cuenta que es un poquito más rápido por acá. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es lo que dice Jesús. Dice, ustedes no quieren venir a mí, ustedes no quieren escucharme. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, hace una invitación. Miren, allí vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¡Wow! ¡Qué tremendo este versículo! ¡Qué tremendo! Eso dice la Reina Valera. Yo te quiero leer la nueva traducción viviente. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Yo les voy a dar descanso. Vengan, vengan que yo quiero darles descanso. Y miren lo que dice este, la versión eh, nueva internacional. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cómo estás terminando hoy el día? Por ahí estás cansada, por ahí estás agobiada, por ahí estás muy, pero muy preocupada, muy preocupado. Dios te quiere dar descanso, Jesús te quiere dar descanso. Vení a los pies de Jesús, vení a los pies del Maestro, Él te quiere dar descanso. Descanso. Vos tenés que venir y Él te sigue invitando. Él te sigue diciendo, yo quiero darte lo que estás necesitando. Yo quiero darte eso que te está faltando. Yo quiero ser tu protector. Yo quiero ser el que te abraza. Yo quiero ser el que te levanta. Yo quiero ser el que te sana. Yo quiero ser el que te restaura. Dios te sigue invitando, me sigue invitando y la invitación sigue abierta. Sí, dice que personas que escucharon esta invitación dijeron, no te necesito Dios, no necesito de tu consejo, no necesito de tu sabiduría, no necesito de lo que me estás ofreciendo, y lo rechazaron. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 versículos, este, versículo 23, ahí lo estoy buscando, Romanos capítulo 6 versículo 23, dice... Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos da la vida eterna, Él te da a vos la vida eterna, Él te da perdón. Pero hay personas que lo rechazan, hay personas que no quieren. Miren, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, los versículos 11 y 12 son muy pero muy pertinentes a lo que estamos diciendo. Juan capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice lo siguiente, A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¡Qué bárbaro! Él vino con un objetivo, vino a un pueblo, vino a una este, nación, vino a una humanidad y no lo recibieron. No lo recibieron, no quisieron tener trato con él. La nueva eh, traducción viviente dice, vino a los de su pueblo, a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. O sea, la invitación de Dios también tiene la opción del rechazo, tiene la opción negativa a su invitación, tiene una respuesta que puede no querer aceptar lo que está pidiendo o lo que está ofreciendo. Dios y eso es tomar un camino lejos de Dios, un camino equivocado. Ahora pregúntate vos y me pregunto yo, ¿cuántas veces he escuchado la voz de Dios y le he hecho caso? ¿Y cuántas veces no le he escuchado y he dicho, yo me arreglo por mí mismo, yo hago lo que creo conveniente, sigo lo que creo que me va a hacer mejor y bueno, Dios, quédate con tu opinión. Me parece que mi opinión es la válida. Lo que yo quiero me parece que es lo mejor para mí. ¿Cuántas veces hice esto? ¿Cuántas veces hiciste vos esto? ¿Y cuántas veces después, a la luz de los resultados, a la luz de las eh, diferentes situaciones, los diferentes escenarios que se fueron sucediendo? y que no fueron favorables cuando tomamos estas decisiones, nos arrepentimos y dijimos no fui sabio cuando no le quise escuchar a Dios, no fui sabio cuando tomé esta decisión por mi propia cuenta, no fui sabio cuando no le pedí consejo, no fui sabio cuando hice lo que en definitiva no le había consultado a Dios. Dice, el bondadoso ofrecimiento de Dios al hombre y la ingrata respuesta a ese ofrecimiento lo vemos claramente en Mateo 23, 37. Eh, si, si se darán cuenta, estamos leyendo muchos versículos porque estamos eh, profundizando un poquito este, este material. Mateo, capítulo 23 y el versículo 37, dice lo siguiente. Acá ya lo estoy encontrando en mi versión bíblica del de celular, dice, Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste, no me dejaste. Wow, wow, qué bárbaro lo que dice esto. Es una imagen muy tierna, esa imagen de Dios este, como si fuera una, una gallina. No sé si alguna vez fueron a un gallinero o vieron cómo, cómo hace la gallinita con sus pollitos y cómo los pone debajo de sus alas y van los pollitos ahí y se abrazan casi con la gallina, con, con la gallina mamá y, y las protege, protege a sus hijitos, los protege con un amor tremendo. Y Dios está dando una imagen muy tierna, acá está diciendo, yo te quise proteger, yo te quise abrazar, yo te quise cuidar, yo te quise mimar, yo te quise amar, como esa gallina mamá con los pollitos, y no te dejaste, y no quisiste. Y yo me imagino que esto que Dios está diciendo en estos versículos, es un llamado para vos, es un llamado para mí, es un llamado para todos. Aquí estoy viendo que está Norma, hola Norma, hola Verónica, hola María Laura, hola Gabriela. Qué bueno que podamos estar juntos en esta, eh, en esta oportunidad. Bueno, yo me imagino que Dios, volviendo al tema, yo me imagino que Dios nos sigue llamando, te sigue llamando a vos, me sigue llamando a mí, nos sigue dando la misma invitación y nos sigue diciendo, yo quiero aconsejarte, yo quiero... A, hablar con vos, yo quiero tener una relación un poco más dinámica, un poco más profunda, un poco más eh, amena yo quiero esto con vos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta frente a esto? ¿Sí? Tenemos la, la, la palabra de Dios, tenemos el libro de proverbios que nos da tantas, pero tantas eh, enseñanzas. Tantos proverbios que nos van guiando con, con situaciones tan puntuales, eh, tan este, eh, pertinentes. Y si yo no escucho la palabra de Dios, si yo, no la, si yo no le presto atención a lo que Dios quiere, entonces en realidad estoy eligiendo. Y es una elección mía. Y no me voy a enojar ni con vos ni conmigo. Dios no se enoja. Dios. Sigue diciendo, perfecto, voy a respetar tu decisión. Pero sin embargo, hay algo que me impacta de Dios y que creo que cuando lo entendemos, vos y yo entendemos esto, que Dios pasa por alto la ofensa, decide no ofenderse cada vez que yo lo rechazo. Él no se ofende. Él pasa por alto eso. Él no se... Eh, no se molesta por eso y sin embargo me sigue diciendo, cuando vos quieras mi puerta sigue abierta, mi mesa sigue servida, cuando vos quieras podés venir, cuando vos quieras podemos tomar unos mates, podemos charlar un rato, cuando vos quieras podemos tener una relación de papá con hijo, cuando vos quieras, cuando vos quieras. La invitación de Dios sigue estando latente con nosotros. Acá tengo el mate, hoy estaba tomando unos mates. La invitación de Dios sigue y Él sigue diciendo, no me voy a ofender porque todavía tengo esperanzas de que podamos ser amigos. ¡Qué tremendo! Este, este amor de Dios es un amor que yo no lo puedo eh, comprender. Es demasiado profundo, es demasiado alto para mi pensamiento. Dios no se rinde y sigue invitándome, sigue llamándome, sigue mandándome mensajitos de textos, sigue diciendo, hey, dale, ¿eh, ¿venís? ¿Venís conmigo? ¿Me escuchás? ¿Querés escucharme lo que quiero decirte? Dios sigue haciendo esto. Entonces... Yo, cuando entiendo este amor de Dios, no me queda otra que rendirme y decir, sí Dios, te quiero escuchar, sí Dios, quiero tener una, una relación con vos, sí Dios, quiero preguntarte, consultarte, quiero tomar decisiones que no sean impulsivas, eh, decisiones que no sean espasmódicas, ¿vieron esos espasmos que tenemos a veces, esos dolores de panza?, que son esas punzadas, bueno a veces tomamos decisiones como esas punzadas que duran un rato y después se aflojan y a veces nuestras decisiones son esas y después nos arrepentimos. Dios quiere que nuestras decisiones sean permanentes. Así que elijamos, vos, yo, todos los que podemos, elijamos estar en, en una relación con Dios, elijamos escuchar su voz. Elijamos buscar su consejo, elijamos tener sabiduría, elijamos esto. Elijamos mirar su palabra, elijamos lo que nos está diciendo. ¿sí? Bueno, mira, eh, terminamos acá, el, el sábado nos encontramos de nuevo, vamos a ampliar un poquito más, porque ya estamos terminando, eh, quiero seguir agradeciendo a Dios, agradecerte a vos agradecer este tiempo que hemos compartido y que Dios nos siga dando más de él. ¿sí? Eh, oramos, ¿te parece que oremos? ¿Te parece que podamos eh, juntos dirigirnos a Dios en oración? Dios, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que está viendo en este momento en vivo esta transmisión. Gracias por todos los que la siguen viendo luego, las que pueden reproducir eh, en sus celulares. Gracias porque tu presencia eh, no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene eh, nuestras limitaciones. Tu presencia siempre se manifiesta cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo. Gracias porque tu voz, ese llamado, ese llamado a, al amor, ese llamado al cuidado, ese llamado al consejo, ese llamado a una relación mucho más profunda, ese llamado de papá a hijo, de papá a hija, ese llamado a, a, a tener ese, esos tiempos tan, tan hermosos, ese llamado sigue estando. Y gracias porque pasás por alto la ofensa, pasás por alto mi rechazo, pasás por alto mi, mi poca inteligencia cuando no, no te elijo, cuando no te escucho, cuando no te hago caso. Y, y siempre me estás dando esa oportunidad de arrepentirme, esa oportunidad de decirte, Dios, quiero volver a tener una relación con vos. Siempre me das esa oportunidad de aceptar tu perdón, de aceptar lo que Jesucristo hizo por mí y siempre me volvés a amar. Siempre me volvés a querer. Siempre me volvés a aceptar. Siempre me volvés a invitar, a comer con vos, a tomar unos mates, a estar en esa profundidad de, de, de tu presencia. Siempre, siempre, Dios, siempre, siempre. Y tu amor no se agota, tu paciencia no termina, tu misericordia todos los días, todas las noches, todas las madrugadas se vuelve a renovar y me vuelves a amar una vez más. Yo te agradezco Dios porque tu amor nos está, nos está llamando una vez más y nos estás atrayendo, nos estás atrayendo. Señor, oramos para que nuestras vidas sean vidas de sabiduría. Vidas llenas de ti, vidas transformadas por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ese toque maravilloso que siempre nos das. Gracias Dios, porque sos nuestro Señor. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que nos aconsejes, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos protejas. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su gracia, que Dios te dé sabiduría, que Dios esté con vos. Nos vemos el sábado y bueno, estamos disfrutando de estas últimas, este, estos últimos encuentros, estas últimas eh, llamadas y, y, y encuentros virtuales que podemos estar compartiendo con este libro. Ya vamos a seguir con otro. Que Dios te bendiga, nos vemos el sábado, que pases una hermosa noche, que descanses en Dios. Chao.